Si atacan tanto a Ada Colau, si se convierte en el objetivo a batir por todos los que alguna vez mandaron en esta ciudad, es porque Ada Colau no se ha olvidado nunca de dónde viene y tenéis un tesoro precioso que tenéis que conservar.